Periocentrum nace con el objetivo de dar formación intensiva y de calidad a profesionales con diferentes grados de experiencia en el ámbito de la periodoncia y la implantología. En Periocentrum somos unos apasionados de la docencia que han decidido transmitir esta pasión a los compañeros que quieran profundizar y desarrollar técnicas de tratamiento de nuestros pacientes, obviamente siempre relacionadas con la periodo La diferencia fundamental de la formación Periocentrum es que somos capaces de generar un curso de máxima calidad a tu medida, que se diferencia fundamentalmente en que tú eliges el tiempo, el tipo de técnica y los conceptos que quieres aprender. En comparación con otros cursos que he hecho, este es un curso que se caracteriza sobre todo porque el trato con el profesorado es muy familiar, nos tratan como compañeros. Me pareció que era un curso muy sintético, pero a la vez muy abierto a posibles preguntas, dudas. El objetivo es muy claro, que aprendas exactamente lo que tú quieres aprender. Comprendemos que muchos profesionales no pueden dedicar tres años de su vida de forma intensiva y completa a formarse en periodoncia y implantología, pero sí existe una necesidad de adquirir ciertos conocimientos sobre el tratamiento periodontal, la cirugía mucogengival o la utilización de técnicas de regeneración ósea para mejorar o permitir colocar un implante en una situación donde no hay suficiente hueso. Hacemos una formación basada en la evidencia científica desde la experiencia de un grupo de profesionales con más de 10 años de experiencia en el mundo de la periodoncia y los implantes. Hacemos una formación cercana, eso es algo que valora mucho la gente en todos los comentarios de nuestros cursos. Podemos preguntarles continuamente, tenemos prácticas sobre fantomas, sobre cabezas, vamos a ver cirugía en directo. Creo que todos estos aspectos lo diferencian de otros cursos que se puedan impartir. Tenemos una importante parte práctica que se basan en modelos animales, modelos de silicona para poder eh, familiarizarse con las técnicas que revisamos. A la vez también hay unas cirugías en directo para poder ver el, el live de lo que es la cirugía plástica periodontal, una regeneración oseguiada alrededor de implantes. Pero además de la práctica tenemos siempre una parte, una alta base teórica para aplicar lo que nos dice la literatura a la clínica. Todo lo que explican está científicamente basado en la literatura y al final cuando llegas a la consulta que lo que quieres es operar y, y esas técnicas que te han enseñado aplicarlas, tienes una autoestima y una, y una fuerza de voluntad total para, para realizarlo. Podemos seguir aprendiendo de ellos, incluso eh, comentando los casos y nuestras inquietudes a través de redes sociales que también me parece que hoy día es muy importante. Uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra profesión sin duda es el intercambio de conocimiento. Este intercambio de conocimiento Periocentrum lo vehiculiza a través de sus cursos de formación y a través del de Foro Dental Campus, que es un foro abierto a todo el ámbito profesional para que cada uno pueda expresar y dar a conocer lo que sabe y aprender de los demás. Tenemos cursos a medida, tenemos un formato de cursos modulares de fin de semana, uno, dos o tres, dependiendo del tipo de curso, y las residencias clínicas. Nuestro programa de residencias es un programa que nos diferencia del resto ya que buscamos realizar una residencia completamente a medida para ti. Organizamos un programa con el número de días, el número de estancias en las diferentes clínicas a las que el alumno o la alumna quiera ir para que vea exactamente lo que quiere. Es una formación que se puede poner en práctica al día siguiente de hacer los cursos. Es una formación en la que no venimos a contar lo que se puede hacer sino que venimos a contar cómo se hace. La forma más fácil de apuntarte es a través de nuestra página web periocentrum.com.